La Red Nacional de Fotógrafos tiene el objetivo de verificar alojamientos temporarios. De esta manera, los turistas encuentran información completa y segura para reservar sin temores. Vos y tu cámara son los ojos del turista. Ellos confían en tu trabajo de fotógrafo-verificador. Necesitas contar con auto o moto y cámara digital semi o superior, tener conocimientos de fotografía y actuar con compromiso. Para comenzar, crea tu perfil. Te avisaremos cuando haya una oportunidad de verificación en tu localidad. Cuando la recibas, revisa si está en tu zona y aceptala rápidamente. Con los datos del dueño del alojamiento, coordina una cita. Tenés 24 horas para arreglar la fecha y hora de la cita. Luego, carga la cita en el sistema. Te la recordaremos un día antes. Una vez en el alojamiento, Toma fotografías, filmaciones, completa la planilla y controla que los datos sean reales. Finalizada la verificación, el dueño del alojamiento abonará tu trabajo en efectivo. Para terminar, debes subir los archivos en forma ordenada desde el centro de fotógrafos. Por último, tus archivos serán controlados. Si la verificación fue bien realizada en tiempo y forma y la experiencia del dueño es buena, te premiaremos con una estrella. Cuanto más estrellas hayas ganado, más prioridad te asignará el sistema para que realices verificaciones. Aparte de ganar dinero, tendrás la posibilidad de conocer mucha gente en tu ciudad. Serás parte de la Red Nacional de Fotógrafos y podrás conseguir estadías gratuitas en todo el país. ¡Sumate ahora! Juntos, creamos comunidad. AlquilerArgentina.com Red Nacional de Alojamientos Verificados